I right. you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 eh, es bueno venir aquí para ver ese panorama. Eh, me invitaron al ser seleccionado el corto. Es un corto eh, que codirigí con Lucía Gajá.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 Soy Gabriela Badillo, directora de creada del proyecto 68 Voces, proyecto que producimos aquí en el estudio en Olacom.